Para modificar cuál es la página de inicio de nuestro blog, es decir, a qué página se accede cuando uno coloca la dirección del blog en el navegador, tenemos que venir a apariencia y desde apariencia elegir personalizar. Desde aquí aparece esta opción ajustes de la página de inicio y desde aquí Haciendo clic yo puedo elegir que la página de inicio de mi blog sea una entrada o una página estática. Y en el caso de que sea una página estática yo deberé desplegar acá y elegir cuál es el nombre de la página que, que quiero yo que sea mi página de inicio. Si esta opción de ajustes de la página de inicio no les aparece es porque el tema que tienen cargado no admite modificar esta opción y si yo necesito modificarla deberé valorar instalar un tema diferente.